Una de mis cosas favoritas de este Tim Hortons es la que atiende. Hey, can I have a medium black coffee, please? Also, do you anything else? Nafinos. Avemos, si, but I'm thank you. Thanks. I love your energy. Hay que hacerle saber a la gente cuando hace un buen trabajo, cuando tiene buena onda. Recibí un email del gobierno de Canadá diciéndome que ya estoy aprobado para hacer el biométrico. O sea, es solamente huellas digitales y eh, fotografías. Tempranito arrancamos. Hoy es un día muy especial. Hoy me toca el examen biométrico. Ya me mandaron el email. Bueno, ya salí, Service Canada. De un cafecito primero y me voy a sentar a contarte cómo fue el proceso. Escucharon la versión original de Natural, la de Tanguito. Es buenísima. Bueno, ya llegué a casa y te voy a contar cómo fue el proceso. Me citaron 8 y media de la mañana Esperé afuera, no hacía tanto frío, así que no, no hay problema Una cosa que me sorprendió A las 8 y media decían que abrían, a las 8 y media abrieron Es una cosa rarísima Entré primero, me registró el de seguridad Le di la carta para hacerle biométrico Y me senté, esperé como unos 5 minutos, me llamaron Puse las huellas digitales, pa, pa, los dos dedos El pasaporte, me sacaron la foto y me dijeron, adiós, muchas gracias por venir. Eso fue todo. Ese es el examen biométrico. No es nada del otro mundo, es solamente que ellos están viendo eh, tus huellas y tu pasaporte si coincide con quién sos, nada más. Ahora tengo que hacer un examen médico, que para algunos países tienen como requerimiento hacerlo. Así que bueno, una de las cosas buenas y me ponen feliz en realidad, por lo menos ya está avanzando el proceso, lo más probable es que no tarde en, en llegar con todo lo que eso conlleva, que es tener la visa de trabajo y la residencia permanente. Así que estoy bastante contento, no me quiero emocionar todavía, pero me pone feliz que empiece el proceso. Con todo respeto a los empleados, oficinas de gobierno, en todos los países donde viví, una cosa que me sorprendió y que no me tendría que sorprender porque tendría que ser algo normal, es la amabilidad con la que me atendieron. No, no lo podía creer. Tampoco generalizo, pero un 95% de las personas que te atienden cuando vas a hacer trámite del gobierno o papeles o lo que sea, te atienden de una manera de loco. Y una cosa que yo entiendo, también puede tener un mal día, lo que sea, pero es, es algo constante que es por eso la gente le rompe las bolas a hacer trámites. Porque primero va a tener, va a esperar un montón, y segundo, cómo te van a atender y no te van a ayudar. Estaba escuchando cómo estaban atendiendo a una persona y, y Realmente estaba ayudando a la persona. Porque, por ejemplo, le decía, mira van a necesitar esos papeles y, y esto y esto. Lo que puedo hacer es imprimirte esto y ayudarte y guiarte. Eso, la verdad, te hace sentir bien. Pero, luego dale un esfuerzo para, para hacer sentir bien al otro, viste, porque porque rompe las bolas. Bueno, espero que si alguno de los que trabaja en oficinas así de trámites lo ve, no se ofenda. Y si te ofende, es porque a lo mejor tiene que cambiar tu forma de tratar a la gente. Salud. Let's go with the vlog. Good morning! You're on the vlog. Bear yeah. bear. <laughs> say, oh. See you soon. Bye. Bye. Nah, Eskimo. So so Voy a aprovechar para darte un actualizado de cómo está el tema del covid acá en Edmonton. Te acuerdas en el video que hice la entrevista. Había dicho que el 11 de enero iban a darle el nuevo informe. Bueno, ya hoy dieron el nuevo informe. Se va a extender hasta el 21 de enero. No es una cuarentena, no es un encierro obligatorio, pero sí volvimos a la primera fase, donde por los casos que hubo desde diciembre del año pasado, los restaurantes solamente están haciendo delivery y pickups, no pueden sentarse en las mesas. Los negocios tienen que tener un cierto porcentaje de gente adentro de su negocio. Si no, tenés que hacer fila afuera. Y bueno, seguir con las manos, las máscaras y todo lo demás. Así que bueno, ese es el actualizado. Hoy, 11 de enero, se extiende hasta el 21. ¿La me bye bye bye